La Junta de Vecinos Gregorio Luperón de la Comunidad Las Guasmas visitó este jueves la regional del Instituto Nacional de Aguas Potables para exigir que se corrija el problema que presenta el Acueducto de Cuava. La situación que tenemos del agua potable de nuestra comunidad y otras comunidades. Tenemos una avería profunda en la toma de la represa de arriba el cual Napa tiene todo el conocimiento de esa avería que, que deja sin agua más de 35 mil personas en toda la zona, entonces INAPA no se siente con la capacidad ni la competencia para resolver este asunto. Y en el día de hoy nosotros estamos entregando un documento al director del Instituto Nacional de Agua Potable y Cantariado, Emilio Lugo, quien es el encargado nacional de, de INAPA, a través de esta institución, dándole un plazo de 15 días para que nos den respuesta ...a la comunidad de cómo ellos resolver este asunto ya que ese preciado líquido no está llegando a cada una de las casas de la comunidad. Ayer precisamente envié un personal mío de agua potable a hacer una revisión a lo que es el sistema del acueducto de Cuava, ...porque nosotros estamos manejando eh, con este acueducto una situación que lo principal es que realmente el río actualmente no tiene un caudal suficiente para abastecer las comunidades del acueducto de Cuava. Si bien es cierto, como expresan los comunitarios, hay una avería en la obra de toma, porque es una avería que tiene alrededor de 4 o 5 años, entonces si en 4 o 5 años no había afectado a las comunidades, todo el mundo tenía su agua, pues esa no es la razón por la cual no está llegando agua. La avería hay que corregirla, Sabemos que, que ahora mismo con la deficiencia que hay eh, es un, un agravante más al problema y estamos en trámite de resolver la avería que es bastante complicada. No porque no haya competencia para resolver la avería, sino porque necesitamos ya de cierta logística. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.